Un día, un hombre conducía por la autopista cuando vio a una anciana parada junto a su automóvil al costado de la carretera. Ya estaba oscureciendo y enfriando y era obvio que la señora no sabía qué hacer con el auto. El hombre se detuvo cerca de su costoso automóvil y, mientras salía del auto, escuchó el silbido de su viejo cacharro. La mujer se asustó cuando este tipo de aspecto desaliñado se le acercó, pero trató de ocultar su miedo y ansiedad detrás de su sonrisa. Porque en las tres horas que había estado allí, nadie se detuvo para ofrecerle ayuda, excepto este hombre. Pero ¿por qué está aquí? Se ve desaliñado, pobre y hambriento. El hombre era bueno leyendo las expresiones faciales de las personas Así que inmediatamente notó que la anciana se estaba poniendo nerviosa y muy tensa. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Ramón Rodríguez. Puedo ayudarla. Si me lo permite, le echaré un vistazo a su automóvil. Mientras lo reviso, puede sentarse dentro de su automóvil donde estará segura y cálida. Resultó que el problema era solo un neumático pinchado pero para la anciana indefensa, cosas tan pequeñas eran un gran problema. Pero Ramón cambió la llanta ponchada en solo unos minutos. Después de lo cual la anciana abrió la ventana, se dirigió al hombre y le dijo que era de San Luis y que tenía prisa por llegar a casa esa noche. Pero en lugar de eso, se encontró sola, atrapada al costado del camino. Por supuesto, la mujer estaba profundamente agradecida con su héroe y solo lamentaba una cosa, que no podía agradecer adecuadamente al hombre por su ayuda. Pero Ramón solo sonrió en respuesta. La mujer le preguntó cuánto podía pagarle por su ayuda y agregó que cualquier cantidad sería aceptable en esta situación, pero creo que ya habrá adivinado que Ramón se negó a aceptar dinero por su ayuda. Ramón recordó a todas aquellas personas que alguna vez le habían dado una mano en momentos difíciles de su vida sin pedir nada a cambio. Solo miró a la anciana con una sonrisa y dijo, si realmente quieres agradecerme, puedes ayudar a otra persona que lo necesite y solo piensa en mí en ese momento. Cuando Ramón vio a esta señora entrar en su automóvil, y conducir con seguridad por la carretera sintió que esta oportunidad de hacer algo bueno había llenado su corazón con calidez después del día tan frío y bastante desafortunado que estaba teniendo. Luego subió a su viejo cacharro y se dirigió a casa, pero esto fue solo el comienzo de la historia. La anciana condujo unos kilómetros y se detuvo en un café al costado de la carretera. Era un café típico de una gasolinera, las mesas no estaban muy limpias y el interior era bastante aburrido. Este establecimiento hizo que la mujer se sintiera bastante incómoda. Este sentimiento probablemente habría arruinado su apetito, pero de repente notó a la camarera y detrás de la sonrisa agradable de la chica dio agotamiento y dolor. Era extraño, pero en ese momento la mujer de repente se reconoció a sí misma en esa joven. Hacía solo media hora, ella se había encontrado impotente parada al costado de la carretera mientras los autos pasaban a su lado. Además, la mujer notó que la camarera estaba embarazada y pensó inmediatamente en Ramón. Después de que terminó con su cena, la mujer puso ligeramente 500 dólares sobre la mesa y rápidamente abandonó el establecimiento. Los cinco minutos después, cuando la joven camarera se acercó a la mesa y vio el dinero, las lágrimas corrían por su rostro. Había una servilleta debajo del dinero y decía, gracias por la cena. No me debes nada, te entiendo perfectamente, porque hace poco una persona también me ayudó y no pidió nada a cambio. Yo te estoy ayudando, y si quieres agradecerme, continúa con esta cadena de bondad y ayuda a alguien que lo necesite. Inspirada por la medida de la amabilidad, la camarera simplemente no pudo recuperar el sentido en toda la noche. E incluso, cuando llegó a casa, no podía dejar de pensar en esa mujer. ¿Cómo sabía ella que necesitábamos tanto dinero? Vamos a tener un bebé pronto y estamos completamente arruinados. Eso es lo que pensaba la joven mientras se acostaba y abrazaba a su marido dormido, quien se preocupaba muchísimo por su familia todos los días y tomaba cualquier trabajo que pudiera encontrar, incluso los más sucios y difíciles. Después de besarlo, le susurró al oído, estaremos bien, te amo mucho mi amado Ramón Rodríguez. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Mateo 7.12 Hermanos, todo lo que hacemos, cada acción grande o pequeña, se registra en el libro de la vida, y nada pasa desapercibido. Si puedes hacer el bien, siéntase libre de hacerlo, no espere reconocimiento ni elogios. No lo hagas con la esperanza de que el destino te recompense. Nunca hagas el bien por satisfacción o recompensa. Dios establece sus propias prioridades y nadie sabe realmente cómo volverá a ti el bien. Pero puedes estar seguro de una cosa, volverá sin falta. ¿Creen ustedes que realmente funciona de esta manera? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Y suscríbase al canal para ayudarnos a crecer. Bendiciones.